No son ningún problema Si quieres cambiar de tema Que yo voy por carreteras Donde nadie se encontró Aunque tenga mis cadenas En cubana no y sin condena Sé lo que vale la pena Y si se fue no lo valió Tengo servida la escena Lo que tomo te envenena Lo que vivo te marea Como que te mal viajó. Cuando la actitud despega Siento que la vida llega Mis guerreros son la crema Mi parcero se acabó La mentira es algo ciega Cuando la de si te pega, entonces tu vida nega, en la que te retiro Me voy convirtiendo en un animal, el pardo móvil quiere respirar, qué suerte que tengo que voy a flotar Me daba la mano para especular, porque caretean si les caigo mal, me piden las obras después de cenar Me voy convirtiendo en un animal, el pardo móvil quiere respirar, qué suerte que tengo que voy a flotar me daban la mano para especular ¿Por qué caro si, les caigo si les mal? Caigo me mal. piden las obras después de cenar Dicen que tienen el fuego del ego Que estoy esquivando, jugando mi juego Parecen machitos pero tienen miedo Yo soy de misterio, buscame en San Diego Ay. Papi no te me persiga, que camino es cuesta arriba Pasa a morir buenas vibra, nos vemos algún día Siempre voy puesto con toda la mente prendida Le pego de cheto viviendo la vida, no pueden vivir como vive la mía No quieran hacer que la suya coincida Ahora que me encuentran buscan la salida Si soy de primera y la vencida La cena del norte ya está convencida que yo no soy trap Ellos no son igual a mí, blanco, negro, nunca haré Bueno y malo, sé que sí Cana, follow me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 me daban la mano para, para especular, especular, porque cabecían si le cayó si mal, le caigo me mal. piden la horas después de me cenar.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 la que te retiro, tu vida negra, la que te retiro La que te retiro, tu vida negra, la que te retiro, que te retiro Me confundí, espero cortamos